Sea el carácter de los Sagitarios acostumbra a ser independiente, franco y amable, abierto a los demás, a los que les gusta agradar. Además destacan por ser muy sabios y rodearse siempre de conocimientos. Lo Seat es el coche de los Sagitarios con el que se encontrarán muy a gusto y con el que sabrán desde el primer momento que ese es el coche y la marca que quieran.